se van sumando ya ya partan súper bueno eh, hola a todas y todos eh, bueno bien bienvenidas y bienvenidos a, a esta charla eh, sabemos que es bastante temprano en la mañana pero mejor porque hay más energía intentaremos hacerlo lo más didáctico posible eh, bueno, eh, primero agradecerle al profesor Guillermo por invitarnos a participar. Nosotros como Wikimedia Chile hemos hecho hartas colaboraciones ya con la UTEM. Eh, bueno, en, en los tiempos prepandémicos esas colaboraciones eran en la sala de clases, ahora nos trasladamos a este espacio, pero nada, muy contentas de volver a colaborar eh, con este curso bueno, yo me presento, soy Rocío Aravena, soy la encargada de Educación de Wikimedia Chile y eh, está conmigo Carla Toro, gestora de comunidad de, de nuestra organización. Nosotras somos las que vamos a acompañarlas y acompañarlos en estas tres sesiones. Eh, la de hoy día es un poco más introductoria, no por ello menos importante, porque hoy día ustedes van a, quienes no la conozcan, a conocer Wikipedia a conocer un poquito cómo funciona y sobre todo lo, lo que lo que es súper importante que que vayan poniendo atención y que a través del chat nos hagan todas las preguntas y comentarios que, que quieran es eh, enseñarles cómo se escribe para Wikipedia para que. Ya al final de la sesión y en las próximas que vienen, ustedes mismas y mismos se transformen en wikipedistas. Ese es el objetivo que tienen estas tres sesiones, que ustedes pasen de eh, ser consumidores de información de Wikipedia. Yo creo que si, si estuviéramos en la sala, como siempre hacíamos, y preguntábamos cuántos de ustedes han usado alguna vez Wikipedia, nunca había una mano que no estuviera levantada, porque todos nosotros probablemente hemos usado Wikipedia eh, ya sea para buscar alguna información rara, para corroborar fechas, eh, pero pocos de nosotros, no sé ustedes, eh, hemos editado en Wikipedia. La gente en general usa Wikipedia para buscar información, pero más allá de eso no, no tiene mucha idea de cómo funciona, de dónde surge Wikipedia, por qué surge, eh, quiénes son las personas que están detrás de los miles y millones de artículos que existen eh, y todo eso es lo que vamos a, a abordar en la sesión de hoy día eh, nuestro objetivo entonces como ya les dije es que ustedes editen artículos de wikipedia se transformen en wikipedista ojalá sigan editando también eh, para así hacer de esta enciclopedia una cada vez mejor y más fiable bueno eh, entrando un poquito a lo que nos compete eh, ¿Qué es Wikipedia realmente? Bueno, sabemos que Wikipedia es una enciclopedia virtual eh, que se crea en el año 2001 y se crea por una razón o una motivación que uno diría es súper utópica, porque las personas que idean esta enciclopedia virtual, imagínense en el año 2001, o sea, el, el desarrollo de Internet no era obviamente, eh, y, de, y de la computación en general, no era lo que es ahora. Y las personas que, eh, por así decirlo, fundan Wikipedia, lo hacen con el objetivo de crear una enciclopedia, un compilado que reuniera la totalidad del conocimiento humano, eso por una parte, pero por otra parte, hacer de ese conocimiento humano un derecho para todas las personas. Y eso es lo que motiva a la gente que edita en Wikipedia y a nosotras, por ejemplo, que somos parte de la organización Wikimedia, al profesor Guillermo que intenta incorporar a Wikipedia en sus clases, lo que nos motiva de esta enciclopedia es que es básicamente la única vez en la historia que se ha eh, creado un compilado de esta magnitud. Por ejemplo, hay, hay una caricatura que ilustra que estaríamos... ...por el fin de los siglos imprimiendo todos los artículos que hay en Wikipedia ahora. Es decir, es demasiada la información. Eh, y lo, lo, la gracia que tiene es que eh, es una información que puede ser consultada por personas de cualquier lugar del mundo, de casi cualquier lugar del mundo, teniendo una conexión a Internet. La puede ver desde el computador, desde el celular... Eh, y todo el contenido que está en Wikipedia es de libre acceso. ¿Qué quiere decir eso? Que toda la información que allí está, eh, está disponible sin un pago de por medio, está eh, con una licencia de contenido abierto eh, y puede ser reproducida, puede ser impresa, siempre y cuando se cite la fuente. ¿Ya? Eso, eso para partir me gustaría que quedara esa idea instalada que para mí es la más potente y bonita de este proyecto. Es decir, Wikipedia no es más que una, eh, un, una, digamos, como una, eh, un intento de hacer del conocimiento algo que deje de estar elitizado y que sea accesible para todas las personas. Pero Wikipedia tiene otra, otra particularidad. Que no es solo que el conocimiento es accesible para todo el mundo, sino que cualquier persona, sabiendo editar, puede aportar a la enciclopedia. Es decir, que Wikipedia es una enciclopedia online, abierta y colaborativa. ¿ya? Es decir, eh, Wikipedia, lo que ustedes ven cada vez que consultan en, en Google alguna información y en general lo primero que les aparece es el artículo de Wikipedia, todo eso es posible gracias a que millones de personas alrededor del mundo colaboran día a día, de hecho hora a hora, eh, para eh, aportar conocimiento. Obviamente es una tarea voluntaria, Carla por ejemplo es editora de Wikipedia, nunca nadie le ha pagado un peso por ser editora de Wikipedia, eh, es una tarea voluntaria eh, entonces, Wikipedia solo existe porque existe una comunidad de editoras y editores. Si no, no sería posible. O sea, lograr el nivel, eh, de el, el volumen, por así decirlo, enciclopédico de Wikipedia sin editores, sin una comunidad mundial detrás, sería imposible. O sea, es un proyecto que no podría haber sido llevado a cabo individualmente. ¿Ya? Eh, eso por una parte. Hay personas en, en todo el mundo que están editando Wikipedia y que hacen posible una segunda característica peculiar de Wikipedia respecto de las otras enciclopedias, las enciclopedias tradicionales, que a lo mejor ustedes conocen, y que es que Wikipedia es una enciclopedia viva. ¿Qué quiere decir esto que es una enciclopedia viva? Que es una enciclopedia en tiempo real. ya O sea... Todo el tiempo, cada minuto, se están editando nuevos artículos, es decir, se está incorporando nueva información a Wikipedia. Y eso es una cuestión que la hace única, que la diferencia de cualquier otro compilado escrito que, por ejemplo, existiese. ¿Ya? Um, un ejemplo para, para que puedan ver el alcance de todo esto, quizás eh, el ejemplo obviamente más eh, acorde a lo que está pasando, es lo que ha ocurrido con todos los artículos que existen en relación al eh, COVID. ¿Ya? O sea, eh, la comunidad de editores mundial de Wikipedia, por así decirlo, se puso las pilas a un nivel impresionante para poder aportar información muy valiosa respecto de este virus. De esto es información que ha sido usada en diferentes medios, eh, muchos medios la utilizan la, la información que se está subiendo a Wikipedia para corroborar datos, por ejemplo, eh, muchos de los editores y de las editoras que están aportando cuestiones relativas al COVID son personas vinculadas al mundo de la salud, eh, son científicos y científicas. ¿ya? O sea, es eh, súper fiable la información que existe en Wikipedia respecto del virus y tal vez es en este momento lo que más nos abre los ojos de la importancia que tiene Wikipedia, porque de lo contrario, todo ese conocimiento sobre el virus estaría mucho más reducido, llegaría a mucha menos gente. Pero y había aquí, mucha fake news también. Claro. Da, dile, dale nomás. Sí, que más que nada, también ahora con el tema del coronavirus, por lo menos los artículos de Wikipedia sobre esto, combaten las fake news, porque hay gente experta, eh, gente científica, editora, que está siempre corroborando que, que todos los, los detalles estén bien. O sea, si es que alguien dice que la hidroclorixina no sé, funciona y en verdad no funciona, eh, claro. ellos ahí ponen efectivamente no funciona y por tal motivo, y la referencia del paper o de la publicación de por qué no funciona. Claro. Eh, sí, o sea, eh, está siendo, por así decirlo, como una batalla contra la desinformación. Mm. Y lo genial es que esa batalla contra la desinformación, la hacen personas motivadas solamente por el eh, digamos, por la finalidad de que la gente eh, acceda a información de calidad y a información verídica respecto de esta cuestión que es tan importante. Eh, por ejemplo, eh, para, para darles algunas, algunas cifras, desde diciembre del año 2019, por hora, se crean 173 ediciones respecto del coronavirus. ¿ya? O sea, ahora ahora hay casi 200 aportes de contenido en relación al COVID-19. Voy a compartir pantalla para mostrarles eh, un, digamos, un, una... ¿Se ve? Sí, sí, sí se ve. ¿Ahí sí? sí. Eh, bueno, esto lo, lo sacó la Fundación para eh, dar a conocer cómo es que están funcionando los datos del COVID-19 que se crean en Wikipedia. Ahí, eh, bueno, está en inglés, pero aparecen cifras que eh, a nuestro juicio son súper impresionantes. O sea, eh, por ejemplo, los artículos, hay 5.209 artículos de Wikipedia, 5.209 artículos de Wikipedia referidos al coronavirus. Y esos artículos están en casi 200 lenguas, ¿ya? Es decir, es una información que de otro modo sería imposible prácticamente que se difundiera de tal manera alrededor del mundo, ¿ya? Sí. Eh, ¿Carly, vas a decir algo? No, era un dato freak en verdad, que de hecho existe una isla que es la isla como más eh, remota del mundo y tienen solamente un computador en la oficina de correos que se llama, eh, ay, no me acuerdo la, la isla, eh, bueno, ahí puedo decirle el nombre. Pero claro, esa información, ellos por ejemplo no tienen noticias, no tienen nada, pero tienen internet. Y internet, obviamente en vez de empezar a ver todas las noticias y recopilar como ellos la información, lo más fácil es meterse a Wikipedia, que ahí está toda la información y están todas las referencias. Entonces, en verdad, sirve mucho con respecto a la pandemia misma que estamos viviendo para que la información llegue a todo el mundo. Sí, eh, el tema del acceso, o sea, hace accesible una información, pero que además se está intentando, desde los diversos proyectos de Wikimedia, que sea producida por gente que efectivamente conozca de lo que está hablando. Eh, por ejemplo, acá, otra cifra, casi 60.000 editores y editoras han contribuido a estos artículos. Eh, bueno y eh, eso, eso eh, obviamente toda esa información, si ustedes vieran algunos mapas, eh, miren por ejemplo eso, es, este esta, eh, gráfico de acá ilustra el comportamiento de las visitas respecto de esos artículos del coronavirus, o sea, cómo es que las personas como nosotras y nosotros eh, nos hemos comportado en el acto de visitar artículos que estén relacionados al coronavirus. De ahí, por ejemplo, en diciembre, que iba, diríamos, bajo, y se pega una subida impresionante a partir de marzo, eh, que es cuando la, el coronavirus se, ¿cómo se podría decir? ¿Se declara una pandemia? Sí, o sea, el es, 11 de marzo, de hecho. El, ¿El 11 de, de marzo? marzo. Ahí está el pic porque ahí la OMS la declara efectivamente como pandemia. Claro. Entonces eh, les mostramos esto para que puedan hacerse una idea del impacto enorme que tiene todo lo que se produce en Wikipedia. O sea, Wikipedia es el primer sitio de consulta más visitado alrededor del mundo. ¿ya? O sea, cuando la gente visita páginas de información, visita más Wikipedia eh, que un diario eh, o un informativo de distinto tipo. Por lo tanto, ¿cuál es la idea? Que todo lo que se produzca en Wikipedia sea de la mejor calidad posible, porque sabemos que la mayoría de la gente eh, es lo que primero consulta respecto de cualquier temática. En este caso estamos hablando del coronavirus porque obviamente es lo, lo que más nos convoca, pero de cualquier otra temática. Eh, ¿Qué habría que hacer entonces para convertirse en wikipedista? O sea, para participar de esta comunidad internacional de personas. Básicamente, tener interés en el conocimiento, eh, yo creo que una cosa fundamental para convertirse en wikipedista es tener esa conciencia de que el conocimiento tiene que ser democratizado, o sea, de que, de que todas y todos ten, debemos se nos debiese garantizar el derecho a acceder al conocimiento. Y por otra parte, algo súper simple que todas y todos tenemos, tenemos que tener algunos temas de interés, algunos temas que nos motiven. Es decir, no tiene sentido aprender a editar Wikipedia um, y redactar un artículo de un tema que, nos, que no nos interesa, que nos parece fome, porque de esa manera obviamente no, no vamos a, a darle una continuidad, sino que si a algunos de ustedes les gusta la música eh, o les interesan los monumentos o les interesan temas científicos, el que sea, eh, puede convertirse en editor y editora, ¿ya? porque es una manera de aportar a eso que eh, los convoca, los emociona, les interesa. Eh, por lo tanto, para ir, eh, digamos, ya adentrándonos en lo que vamos a hacer, les voy a compartir a través del chat eh, dos, mm, dos páginas donde aparecen un montón de artículos que no están hechos en Wikipedia y que ustedes podrían crear. Ya, eh, no sé, Guillermo, una pregunta, si es que el artículo tiene que ser creado desde, desde cero, el que el que editen, o puede ser a lo mejor uno que está muy pobremente editado. Podría ser, eh, en general lo hemos hecho con artículos creados desde cero, pero, yeah, pero no si hubiera man. un Super. artículo con poca información también cabe, ¿sí? Ya, Sí. No, pero súper, porque en estas aparecen, por ejemplo, los artículos solicitados, es decir, los que la gente ha marcado como necesarios de hacer, pero que no están hechos, y otros muchos artículos que existen en otras enciclopedias, pero que no existen en Wikipedia. Así que van a tener un montón de opciones para, para elegir. Carly, iba a... No, no, era eso mismo, que ahí pueden buscar los artículos, hay muchísimos artículos que... Están solicitados y más encima están por tema. Así que eh, a mí generalmente me gusta editar de ciertos temas, porque son los que me siento más segura. Entonces ahí mismo en, este, en estas páginas pueden encontrarlos por tema y al tiro agarrar un artículo y decir, ya, este voy a hacerlo yo. Súper. Ahí se lo estoy eh, compartiendo por el chat. La página de artículos solicitados y acá les voy a compartir la eh, de artículos que existen en otras enciclopedias, pero no en Wikipedia, así que también pueden sacar ahí ideas. Eh, al final de, de, de esta sesión, eh, Carly les va a compartir un, un drive para que vayan anotándose con su nombre de usuario y el artículo que elijan. Es súper importante que lo hagan cuanto antes, o sea, ojalá entre hoy día y mañana, porque así nosotras las podemos ir a, eh, a orientando, viendo si ese artículo es posible hacer, capaz que alguno elige un artículo y que hay muy poca información y le va a ser demasiado difícil eh, concretar la actividad, entonces ahí le podemos sugerir otro, ¿ya? Eh, antes de dejar a, a Carla y... Vayan haciendo cualquier pregunta que tengan en el chat para que tenga sentido y, y puedan después seguir avanzando ustedes. Eh, voy a compartir aquí un poquito. ¿Ahí se ve cierto el, el PowerPoint? Sí. Ya. Antes de dejar a Carla, eh, voy a introducir el tema de cómo escribir para Wikipedia. Ya les hablé de qué es Wikipedia, cuál es la importancia. Espero que eh, de acá se hayan motivado con la importancia que tiene aportar a esta enciclopedia. Eh, algunas cuestiones prácticas, porque no es tan fácil escribir para Wikipedia. Eh, no es tan fácil que el artículo que ustedes escriban permanezca en Wikipedia. ¿Ya? Puede, puede ser borrado, etc. Por eso que es súper importante que... Eh, ahora trabajemos un poquito en ir entrenándonos sobre cómo escribir para Wikipedia, que no es lo mismo que escribir para un trabajo de la universidad, eh, que escribir una tesis, que escribir un paper académico o una columna. Tiene, tiene sus particularidades. Quizás la, la particularidad principal, nosotras la resumimos en la frase, fondo es forma. ¿Qué quiere decir eso? Que no solo importa... El contenido eh, de lo que ustedes escriban, sino que la manera. Ay, mi computador es pésimo, pero se quedó un poco pegado. No solo es importante el contenido mismo de lo que ustedes están escribiendo, sino que es importante cómo presentan ese contenido. No solo importa el fondo, sino que la forma es excesivamente importante en Wikipedia. Y vamos a hablarles un poquito acerca de fondo y forma entonces. Lo primero, para, para que se vayan haciendo una idea de cómo escribir para Wikipedia, es entender el sentido, y esto puede parecer un poco redundante, enciclopédico de Wikipedia. ¿Qué quiere decir eso? Que como Wikipedia es una enciclopedia, todo el contenido que allí se publique debiese ser verificable, respaldado en fuentes verídicas, y tiene que ser relevante para una comunidad extendida de lectores. ¿Ya? ahí vamos a, a entrar un poquito en cada uno de esos puntos. Tiene que ser verificable. Es decir, más que importarnos que la información sea verídica, aunque obviamente eso también es muy importante, nos importa que la información que ustedes suban a Wikipedia pueda ser verificada. Es decir, que nada de lo que ustedes pongan eh, no tenga respaldo. ¿Ya? voy a ir profundizando un poco en eso. Vamos viendo. Primero, hablar un poquito de la relevancia, que sería el primer, el primer criterio. Todo lo que se publica en Wikipedia tiene que ser relevante para una comunidad más o menos amplia de lectores. ¿ya? Y eso va a, a tener implicancias sobre, sobre la forma, o sea, sobre cómo tienen que escribir. Por ejemplo, uno podría decir, ¿por qué el compadre Moncho, este personaje eh, de la... De series quizás se cae un poco el carnet eh, noventera. ¿Por qué tendría que el compadre Moncho estar en, en Wikipedia? ¿O por qué, no sé, Luli está en Wikipedia? Si uno podría decir qué relevancia tiene a nivel mundial. Porque para una comunidad local como es Chile, tiene una relevancia. Por eso que, como poníamos acá, tiene que ser relevante tanto por buenas o malas razones. O sea, eh, la, la relevancia no solo va en que sea una persona que haya hecho un gran aporte al conocimiento, sino que, por ejemplo, puede ser un personaje relevante para la cultura local. ¿ya? Eh, ahora bien, ¿qué es lo que es importante? Que le demos a nuestro artículo una forma tal que cualquier persona, por ejemplo, que leyera nuestro artículo desde España entendiera la relevancia de ese personaje. Eso es fundamental cuando escriban sus artículos, es decir, ustedes no están escribiendo algo para una persona que necesariamente conoce de lo que ustedes están hablando. Piensen ustedes que Wikipedia está traducida a casi la mayoría de las lenguas, por lo tanto, eh, una persona puede leer su artículo desde cualquier parte del mundo y esa persona debiese entender por qué es importante ese artículo. Y de esa manera se ahorran que, por ejemplo, alguien postule su artículo para ser borrado. ¿ya? Por lo tanto, ¿cómo, ¿cómo se hace eso? Identificando, ojalá en el primer párrafo que, del artículo que ustedes hagan, ¿qué elementos hacen a ese tema, personaje, fenómeno, evento importante? Lo tienen que decir al tiro. ¿ya? Y a lo largo del artículo tienen que ir dando cuenta de esa importancia. ¿Ya? Por ejemplo, eh, tal persona fue la científica que descubrió eh, esta teoría. Y con eso garantizan al tiro eh, la importancia de lo que ustedes están escribiendo. El contenido tiene que ser verificable. ¿ya? Es decir, tiene que estar respaldado en fuentes y referencias. ¿ya? Ahí decimos la clave, evitar que el contenido... Eh, no se pueda respaldar, por ejemplo, a veces pasa que uno sabe información eh, respecto de un tema y posiblemente incluso es información verídica, pero si yo no tengo cómo respaldarla, si no tengo un artículo, un libro, eh, alguna referencia en el diario que respalde lo que yo estoy diciendo, eso no sirve para Wikipedia, ¿ya? ahí carla les va a hablar también de cuáles son las fuentes que consideramos válidas en wikipedia porque no es cualquiera algo que alguien dice en twitter no se considera una fuente válida por ejemplo ya no ha pasado por un proceso editorial de eso le, les va a hablar carla más adelante ya mientras tanto decir que un buen artículo debe tener mínimo cinco referencias ya eh, ¿Qué es una buena referencia? Bueno, medios de comunicación, publicaciones académicas, libros, ¿ya? Eh, información que sale en un diario. ¿Qué es lo que debo evitar? Los medios sociales. O sea, eso mejor ni siquiera lo intenten porque van a tener problemas con el artículo. No, no vale eh, referenciar algo dicho en Facebook, algo dicho en Instagram, algo dicho en Twitter. ¿Ya? O incluso alguna publicación, eh, o sea, no publicación, eh, la otra vez nos preguntaban si alguna tesis de pregrado, por decirlo así, ah, sí. eh, podía ser una buena referencia para Wikipedia. Y el problema está que si esa tesis de pregrado no está acompañada de alguna publicación o algo que la haga totalmente verídica, eh, no puede ser una buena referencia. No puede ser una referencia porque al final no hay un proceso editorial detrás que nos pueda decir efectivamente que eso, que todos los datos que están ahí en esa tesis están efectivamente buenos. Entonces, eso eh, también es importante. Sí. Ese criterio, de hecho, yo creo que es como el, el que más les va a servir, pensar si lo que están citando eh, y referenciando ha pasado por un proceso editorial. Uh -huh. si, si, por ejemplo, es la entrevista que incluso, por ejemplo, uno mismo puede haberle hecho una entrevista eh, eh, no sé, a un científico súper importante, y querer referenciarla, es decir, decir, pero si lo dijo el mismo científico en una entrevista. Pero si esa entrevista, por ejemplo, no está publicada en un diario, es decir, como dice Carla, no ha pasado por un proceso editorial, no se va a considerar una buena referencia. ¿Ya? Entonces sí. eso siempre tenerlo en, en consideración. Sí, de hecho, en, en una charla que tuvimos también hace poco, un, una persona nos preguntaba, eh, o sea, no, nos contaba que era del sur, y que siempre recurrían a, a una persona que era de mayor edad, que era la persona sabia, por decirlo, que, que sabía muchos temas sobre la localidad y cosas así, entonces me preguntaban si es que podíamos, o sea, si se podía poner a él como referencia. Y efectivamente... Eh, es triste porque todo su conocimiento está en una persona, pero no puede ser referenciado porque la referencia de una persona, como tú decías, Rocío, no es una buena referencia para Wikipedia. Porque nadie, eh, yo no puedo ir donde esa persona y decirle, como, ah, pero tú dijiste esto. No se puede porque hay gente de todo el mundo que va a estar viendo el artículo. Y no creo que alguien de China pueda contactarse con, <risa> con esta persona para poder preguntarle efectivamente si lo que está en el artículo es verídico o no. Y bueno, también ahora doy paso un poco a lo que iba a hablar yo, que es lo que decía Rocío, la, el tema de la relevancia. Hay un eh, dato curioso, como un, un hecho curioso que, que sucedió con la científica que no era lo suficiente, suficientemente buena para Wikipedia. Y esto pasó con Donna Strickland, que fue premio Nobel de física del 2018 y que fue la tercera mujer eh, en ganar un premio Nobel de Física en toda la historia. De hecho, es la primera mujer en ganar el premio Nobel de Física desde 1963. O sea, si ustedes me preguntan, no, a mí tiene mucha relevancia. Pero bueno, el tema es que seis meses antes alguien hizo su artículo, pero no lo hizo de buena manera, sino que no siguió las reglas de Wikipedia y de, eh, ese artículo lo borraron. Lo borraron porque... Según la, las personas que los bibliotecarios eh, de Wikipedia, por decirlo así, que después vamos a hablar más de esto, encontraron que no tenía una buena relevancia. ¿Por qué? Porque no estaba leyendo el artículo, no se notaba por qué esta científica era re relevante. El problema vino después cuando se ganó efectivamente el premio Nobel y la gente empezó a buscarla y no tenía una, eh, no estaba en Wikipedia. Entonces, eh, Rocío, si ¿sí me puedes compartir sí, sí, igual Sí, sí, el... perdón, perdón. <risa> eh, bueno. Voy. Sí, entonces, claro, lo que pasó es que ella ganó el premio Nobel y no tenía su página de Wikipedia, y la gente se empezó a preguntar por qué. Y el tema era este, simplemente el artículo no cumplía con las condiciones para que sea considerado como relevante. Y después de todo eso, eh, si sí puedes pasar a la siguiente... Sí, estoy, es que mi computadora... Ahí, en esa. Eh, ahora el artículo de Donna Strickland sí está en Wikipedia y está hecho de la manera en que debe estar escrito un, un artículo en Wikipedia. Eh, ¿Puedes ir a la siguiente? Entonces, acá lo que, lo que pasó es que la relevancia tiene más que ver con la visibilidad de una persona que con sus logros. ¿Por qué? Porque efectivamente Donna Strickland, a pesar de ser una persona, una mujer maravillosa y sequísima, eh, no era tan conocida porque, además, lo que ella estudia, que es una cosa muy extraña y, y muy inteligente, <ríe> eh, no es tan conocido también, porque efectivamente es de nichos y no, eh, no mucha gente lo conocía. Entonces, ¿qué es lo que pasó también? Es que la correcta exposición del tema... Además, es casi tan clave como su relevancia, porque al final te pueden bajar un artículo que puede ser muy relevante, como el de una mujer que ganó el premio Nobel, solamente por cómo estaba escrito, y que al final es la forma en que estaba escrito. Y aquí volvemos a utilizar nuestro eslogan, por más fondo, usar las formas de escritura de Wikipedia es fundamental, totalmente fundamental, porque al igual que cualquier enciclopedia, todas las enciclopedias están escritas de cierta manera. ¿Para qué? Para que todos los artículos estén iguales, para que eh, no haya más relevancia entre un artículo que otro, sino que todos tengan la misma importancia. Eh, de hecho, si sí, sí, mal no recuerdo, eh, el artículo original, el que fue bajado de Donna Strickland, eh, claro, estaba escrito, por así decirlo, con excesivo academicismo. Bien. O sea eh, que, que un poco en relación a, a lo que dice Carla, o sea, cuando decimos es forma, escribir para Wikipedia, escribir para internet, tiene que, eh, digamos, tiene que ser un tipo de escritura que efectivamente cumpla con ese principio básico de Wikipedia que es democratizar el conocimiento. El artículo de Donna Strickland, eh, el primero, el que fue el que fue bajado, todas sus referencias eran puros papers científicos. Sí. Obviamente, eh, un paper científico no es algo que está al alcance de todo el mundo. Por lo tanto, ahí también las referencias son súper importantes. Ojalá que cuando hagan sus artículos, utilicen referencias eh, diversas. O sea, no, las referencias no pueden ser solo papers científicos, por muy importantes y aclamados que esos papers sean. Eh, hay que poner información que salga en la prensa, hay que poner otro tipo eh, de referencia sí más que nada con el tema de las publicaciones viene eh, como el open access que al final yo puedo poner muchas publicaciones pero si es que yo los puedo ver por la cuenta de la universidad en la que estudié que tiene convenio ya todo bien pero no todo el mundo tiene acceso a esos papers y muchas veces te cobran 50 dólares por un paper <ríe> entonces obviamente si yo estoy viendo el si yo necesito ver un artículo Wikipedia, necesito las referencias no voy a poner un paper que cuesta 50 dólares para poder verlo y para poder encontrar una referencia tiene que ser algo que efectivamente sea accesible para todos y bueno, ahora entramos al tema de pares editores, eh, pares editores una comunidad activa y poderosa y Wikipedia no está censurada ya no hay contenido que no pueda ser subido claro que te lo pueden borrar por eso está el siempre y cuando se respeten sus reglas y cuando esto ya no sucede Actúa la comunidad editora que vienen siendo los bibliotecarios. Los bibliotecarios de Wikipedia son personas que llevan años, años, años, años en Wikipedia editando y se postulan para ser bibliotecarios y tienen como... Eh, eh, pueden hacer más cosas, por decirlo facultades. así. Claro, tienen más facultades, facultades que, que una, un editor normal, por decirlo. Eh, son gente que lleva más de 10 años en Wikipedia editando se lo conoce al derecho y al revés, eh, y además son los que pueden poner plantillas, son los que pueden eh, bajar artículos, y acá está. Entonces, ¿cómo actúa esta comunidad de editores? Pueden poner los, las plantillas para ciertos artículos, por ejemplo, para que hace poco tuvimos una campaña que era un bibliotecario, una referencia, que uno podía ver artículos que fal le faltaran referencias. Entonces había una plantilla que decía a este artículo le faltaban referencias, por favor ayuda y ahí uno obviamente podía podía buscar los artículos que tenían esa plantilla encontrar alguno que uno supiese o alguno tuviese una referencia a mano y agregarla y claro por ejemplo eh, si es que faltan eh, imágenes de ese artículo también pueden poner la plantilla y también proponen los borrados rápidos si es que el tema no es relevante si es que no cumple las normas, o si es que atenta contra los valores de Wikipedia. Que afecta, eh, Wikipedia es neutral, pero siempre eh, está a favor de los derechos humanos, eh, a favor de todo lo que sea moralmente, bueno, <ríe> por decirlo así. Eh, por ejemplo, decir... ser, sería un artículo que se borraría inmediatamente... Eh, por ejemplo, si es que eh, un artículo negara, por ejemplo, la existencia uh -huh. del holocausto, por claro, poner así como algo sí. súper conocido, uno diría, ah, pero si todas las perspectivas tienen que estar en Wikipedia, no, porque eso no es una perspectiva, sino que es algo que eh, atenta contra los derechos humanos, entonces eh, ese, ese criterio también es, es súper importante. Sí, sí. Entonces, igual en, mi, en el mismo Wikipedia hay, eh, están las páginas de las políticas de Wikipedia, que ahí obviamente pueden leer más al respecto y sale qué cosas se pueden subir y qué cosas no. Como decía Rocío, si alguien dice que el holocausto no existió, obviamente ese artículo es borrado inmediatamente. Y bueno, acá podemos tener un ejemplo de las plantillas, en esta que tenemos acá en pantalla, de la laguna de... Nainari, dice, este artículo o sección necesita referencias que aparezca en una publicación acreditada. ¿Por qué? Porque efectivamente, como ven, el artículo es muy pequeño y además tiene una sola referencia. Entonces, si puedes pasar a la siguiente... ¿Sí? Ya. Y acá también, cuando ustedes entren al mundo de Wikipedia, ustedes van a tener una parte de, como de su cuenta, que es su página de discusión, la página de ustedes. Esa página es donde la gente les puede dejar mensajes o si es que les borraron alguna imagen, o sea, alguna imagen, algún artículo, ahí se los van a decir. Y, bueno, el tema de esto es que uno generalmente, cuando le aparece la notificación de borrado rápido, lo primero que uno se pregunta es, ¿pero por qué? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué me borraron el artículo? Y ahora tenemos que entonces aprender... Cómo escribir un artículo en Wikipedia y que no, no lo borren en el intento. También cabe destacar que eh, esta notificación de borrado rápido a todo el mundo le pasa. ¿ya? No es que les va a pasar a ustedes por ser primerizos o algo así. Hay gente que lleva más de 10 años y haciendo un artículo y de repente se lo borran y obviamente... Eh, ellos que llevan más años se meten a la discusión del artículo y preguntan por qué, por qué se lo borraron y todo, y llegan a un acuerdo y ahí lo pueden mejorar y lo suben de nuevo. Claro, bueno. eso igual es súper eh, genial de Wikipedia, que pese a que la comunidad en muchas ocasiones actúa de manera, como diríamos, como súper ruda, al mm. menos existen los canales para poder eh, comunicarse eh, debatir y dialogar y también esas son cuestiones que, que les vamos a enseñar la próxima sesión, cómo, cómo comunicarse en Wikipedia, claro. eh, porque siempre está esa opción, aunque uno sea editora muy reciente, existen los canales para llegar a un acuerdo de por qué me borraste ese artículo, mira si, la, si le agrego esto, entonces sí, Pu puede, digamos, no, no es algo definitivo. Y además, eso siempre va, el artículo siempre va a quedar en el espacio-taller de, de ustedes. Claro. Entonces, ¿cómo escribimos el artículo para que no nos lo borren? Tiene que ser lo primero, relevancia. ¿Qué es lo que hace que el personaje de ustedes, el tema o el evento, sea relevante? Y eso tiene que ir efectivamente en la primera parte del artículo, porque eso es como el resumen. Es lo que primero la gente lee. Si yo pongo, por ejemplo... Eh, un, un artículo de una mujer científica y pongo en la primera línea simplemente eh, Carla Toro es astrónoma, totalmente cierto, pero, <risa> pero Carla Toro es astrónoma, punto. Y después eh, sigo abajo como historia, bibliografía y todas estas cosas, no tiene mucho sentido porque ¿qué me dice la primera línea? ¿Qué es astrónoma y qué más? ¿Por qué es relevante? ¿Qué hizo? ¿Qué estudia? Eh, ¿Dónde estudió? ¿Fue la primera mujer? ¿En qué? ¿Se ganó el premio de qué? Como, ¿Qué es lo que hace que esa persona pueda estar en Wikipedia? ¿ya? Eso es lo que primero tiene que estar en el, en el primer párrafo. Tiene que eh, responder a la pregunta de por qué. ¿Por qué está aquí? ¿Ya? Entonces, también lo que se tiene es intentar explicarlo a otros. Tenía, Wikipedia tiene la, como la gran... Ventaja de poder tener enlaces internos para poder conectar los artículos que nosotros tenemos con otros artículos. Por ejemplo, si yo pongo de nuevo el ejemplo, eh, tal personita es astrónoma y alguien no sabe lo que hacen las personas que son astrónomas. Yo, ¿qué hago? En la parte donde dice astrónoma, lo enlazo a la página de Wikipedia de astronomía. Entonces ahí las personas pueden decir como, ah, esta persona... Eh, Estudia estrellas, estudia el universo, no sé, cosas. Eh, Puede seguir a la siguiente, Rocío? Ahí está. Ah, ya. Entonces, después de pasar de la primera parte, que tiene que eh, responder a la pregunta de por qué es relevancia, porque es relevante, tenemos que ver la estructura. El artículo tiene que estar ordenado y tiene que ser lógico. O sea, yo no puedo empezar con la, con la bibliografía, si es que el tema que estoy escribiendo yo es, por ejemplo, un autor de libros. Si parto por la bibliografía, igual no tiene mucho sentido porque eh, es entrar de lleno a algo que perfectamente podría pasar después de su historia, de cómo llegó a ser escritor o escritora, y después poner la bibliografía quizás con enlaces externos para que lleven a, a los mismos libros y todo esto. Entonces, eh, también hay que evitar las redacciones engorrosas. Eh, ahí está, <risa> las redacciones engorrosas. Y hay que privilegiar las frases directas y en tiempo pasado. Wikipedia también tiene eso de que yo no puedo poner eh, mi opinión. ¿ya? Yo no puedo decir, yo opino que este autor es bueno. Sino que tiene que ser escrito eh, de, de tal manera de que uno pueda leerlo y no ver una opinión al respecto, porque Wikipedia es neutral. Entonces, eh, también tiene que tener alguna, al menos una o dos secciones que cuenten de su importancia. ¿A qué se refiere esto? Con eh, su historia, con el cómo llegó a ser escritor o escritora, eh, si es que se ganó algún premio, si es que tiene alguna otra publicación, y ahí obviamente en la relevancia también va la bibliografía, que sería todos los libros, cuentos, publicaciones que haya hecho en su vida. ¿Vamos a la siguiente? Ya. Entonces, acá estaba lo que yo les decía, la escritura neutral y no promocional. Wikipedia viene siendo un espacio de conocimiento, y no es un catálogo de personas, empresas, lugares, eventos. Por esto, ustedes tampoco pueden escribir su propia biografía, por ejemplo. Eh, obviamente, no sé si alguno acá puede ser famoso o algo así, pero si es, que, eh, si es que es relevante su biografía para Wikipedia, si es que la hacen ustedes, se las van a borrar porque se considera como que se están promocionando ustedes mismos. Entonces, eso, ya para Wikipedia, está mal. Uno no puede escribir sobre uno mismo o sobre su misma empresa, sobre el mismo lugar de ustedes, por decirlo así, en el sentido de que ese lugar, eh, ustedes sean dueños de eso. Y tenemos que buscar dar espacio solo a los hechos respaldados por las referencias que sean válidas. Y además, el tema de la neutralidad es muy importante, sobre todo en los temas que son de repente controversiales. Eh, hay un ejemplo eh, muy bueno de un artículo, que es el artículo del golpe de Estado de Bolivia del 2019, que se llama Crisis Política en Bolivia 2019. Ese, de hecho, tiene una plantilla, que la plantilla dice, existen desacuerdos sobre la neutralidad en el punto de vista de la versión actual de este artículo o sección. ¿Y a qué se refiere esto? A que en la discusión, ahí, eh, esa discusión es muy buena del artículo, porque muchos voluntarios se pusieron de acuerdo para poder escribir este artículo, porque obviamente es un tema controversial, es un tema que eh, es político, entonces puede haber eh, gente de izquierda, de derecha, por decirlo así, para poder eh, escribir este artículo, gente que está de acuerdo, gente que no está de acuerdo, y uno, como uno no puede opi eh, opinar, o sea, poner su opinión en el, en el artículo, Siempre se tiene que llegar a una discusión. Y eso también es bueno de la comunidad, porque a pesar de que uno eh, pueda decir esto es bueno o esto es malo, igual siempre se puede llegar a un acuerdo. Y siempre se puede escribir un acuerdo, o sea, se puede escribir el artículo de una forma neutral para que efectivamente la gente lo pueda leer y pueda formarse su propia opinión al respecto. ¿Ya? Entonces, si uno va a escribir el nombre de una institución, para mejorar lo que hice en Wikipedia, por ejemplo, si yo edito la página de Wikimedia Chile, obviamente no lo voy a hacer desde mi cuenta de Wikimedia. O sea, lo voy a hacer desde mi cuenta de Wikipedia personal. ¿Ya? Porque si lo hago desde la cuenta de Wikipedia Chile, eh, obviamente se puede ver como que yo estoy promocionando la, la página. Y lo más importante también son los elementos visuales. Esto quiere decir imágenes, fichas, para que el artículo se vea bueno y se vea completo. Porque como yo les mostraba antes, el artículo de la laguna de Nainari, que tenía una referencia, no tenía imágenes, no tenía nada. Entonces, ¿qué me llama a mí para poder leer ese artículo? Si efectivamente tiene un párrafo y no sé dónde queda, o sea, ya sabemos dónde queda, pero eh, no hay ninguna imagen, no hay nada. No es tan relevante quizás ese artículo. Eh, puedes pasar a la siguiente ¿Sí? y bueno, tips de expertos no me considero experta yo pero vamos a pasarlo igual eh, usar la plantilla para indicar que estás editando yo les voy a explicar después de esta eh, como de esta diapositiva les voy a compartir mi pantalla para que veamos bien el tema de Wikipedia porque lo más importante es el uso de una plantilla que es la plantilla que se llama En Obras que significa que ese artículo está todavía en obras, que se, está, en se está, claro, que se está en proceso de edición, que está todavía siendo editado, creado, entonces eso evita que gente te lo borre rápidamente, ¿ya? porque eso quiere decir que el artículo no está listo, sino que está todavía en, en, en proceso de edición para que después pueda estar bien en Wikipedia. Lo más importante también es, antes de crear la página, practicar en el taller de ustedes. El taller de Wikipedia es el espacio de ustedes para que puedan eh, probar cualquier cosa, eh, pueden ahí jugar, pueden eh, crear un artículo antes y después de ese sí mismo hacerle el copy-paste, por, por ejemplo, a la página donde se va a crear el artículo. Y ese taller es de ustedes. De ustedes, ustedes, ustedes, así que nadie debería meterse eh, a ese taller y escribirles algo o cualquier cosa. En el taller es solamente ustedes y si alguien quiere escribirle algo, va a ser en la página de discusión de ustedes. ¿ya? Wikificar. Ajustarle, ajustarse al estilo y escritura. Eso quiere decir ajustarse a todo lo que está haciendo Wikipedia. Si no saben cómo, un, cómo se escribe, por ejemplo, un artículo de una biografía, vayan a otra biografía y vean cómo está escrito. Eso yo creo que es muy importante y a mí me sirve mucho, por ejemplo, cuando empiezo a escribir artículos que eh, pueden ser de algún patrimonio, de eh, alguna biografía o algún libro, alguna editorial, algo así, eh, y en verdad no sé qué plantilla ocupar, no sé eh, cómo empezar a escribir, me meto a otro artículo de la misma índole, por decirlo así, de la misma mismo tipo de biografía y veo que, cuáles son las cosas que ocuparon, qué plantilla ocuparon y cómo está escrito. Si empieza con la historia, después con la biografía, como con todos los pasitos, intento seguir en esa misma línea. Y bueno, escoger la mejor hora para editar. Esto quizás es un poco extraño, pero tiene su explicación. Tiene su y esto es porque, como en toda eh, Wikipedia, ya Wikipedia no es una red social, pero hay mucha gente que está activamente en Wikipedia. Y como en toda plataforma, eh, siempre hay gente que es un poco más pesa, por decirlo así, o que quizás ve las cosas y dice, ay, un día quiero borrar artículos, por decirlo, ya. Gente. Eh, y... Hay usuarios, eh, generalmente de los países vascos, o sea, de los países vascos, de gente de, de allá, por España, que, que no quiero decirlo específicamente porque si no, pues, puedo dejarlo en paz, pero bueno. Eh, gente del otro lado del mundo, que eh, se, se mete a, la, a una parte de Wikipedia que es los artículos recientes, y... Artículos que considera no relevantes los elimina los borra rápido y que ellos, o sea, son usuarios que sí tienen la habilidad para borrar artículos, pero obviamente eh, tienen mucha responsabilidad y mucho poder, por decirlo así. Entonces le, te pueden borrar el artículo al tiro. Entonces la mejor hora para editar, para nosotros, por ejemplo, es en la noche, en la tarde o en la noche, porque eh, en esa hora, la gente del otro lado del mundo está durmiendo. <risa> y como está durmiendo, no puede ver los artículos que nosotros estamos editando. <risa> Entonces, eso es, es muy... Es algo que en verdad eh, es como de boca a boca, por decirlo, porque no mucha gente lo sabe. A mí igual, muchas veces que edito en las mañanas, eh, me borran artículos al tiro, y siempre es el mismo usuario. <risa> Entonces... <risa> Sí, el mismo usuario que uno se mete a su página y dice, este, este usuario es de los países Fascos. Y es como, ¡ay no! Deja de borrarme los artículos. Entonces, eh, hemos optado un poco eh, con eso de editar las tardes, o bueno, si edita ahí en las mañanas, poner la plantilla de, en horas para que este personaje no borre el artículo. Y también eh, nosotros como Wikimedia Chile tenemos el club de edición de, bueno, de Wikimedia Chile, que son todos los primeros martes del mes, que es un espacio muy personalizado, de, de hecho eh, yo lo gestiono. Eh, básicamente estoy yo de 7 a 8 y ustedes pueden hacer las preguntas que necesiten, si tienen algún problema con, la, con alguna plantilla, eh, con cómo agregar imágenes. Simplemente eh, pueden asistir, yo les enseño y es mucho más personalizado. Y ahora que terminamos esta parte de la presentación, yo les quiero compartir eh, mi pantalla para explicarles un poco sobre eh, Wikipedia. ¿Ya se ve? Sí. Sí, ya, bacán. Ya, acá yo les tenía al tiro esto de la crisis política en Bolivia del 2019. Y el, existen desacuerdos, acá está la plantilla. Entonces, si yo me meto, por ejemplo, a la discusión, en la discusión eh, tiene más plantillas. De hecho, este artículo es una fuente frecuente de debates acalorados. Por favor, mantén la calma y educación. <risa> eh, es más que nada eh, porque esto, este tema es muy controversial. Y acá uno puede tener su propia opinión al respecto y... Eh, en esta misma discusión hay mucho, muchos voluntarios que de hecho uno puede buscar como por análisis publicado en el Washington Post, uso de fuentes no confiables, eh, acá de hecho caracterizaron el como golpe y crisis para poder verlo. Entonces es toda una discusión eh, de repente un poco como acalorada, como decía la plantilla, pero... Uno puede leerla y pueden ver cómo efectivamente llegaron a tal punto en que el artículo ahora es neutral. ¿Ya? Es neutral y cada uno se puede, puede tener la opinión al respecto, pero el artículo en sí es neutral. Entonces tenemos este. Yo lo que les iba a mostrar también es esta parte que dice Wikipedia artículos buenos. Y en esto, acá, ustedes pueden leer efectivamente, que es un artículo bueno, que les dice básicamente lo que nosotros les estuvimos explicando hoy día, pero que esté bien escrito, que siga el manual de estilo de Wikipedia, que sea preciso con los hechos verificables, acá están todas las, eh, por ejemplo, seguir la política del punto de vista neutral, está efectivamente todo, y hay los errores frecuentes, por ejemplo, el tiempo verbal que nosotros les decíamos, cómo está el formato de las referencias, la ubicación, la ortografía, todo, todo, todo, todo. Y además, lo que, lo que le quería mostrar acá es que... Eh, ¿Dónde están los artículos buenos? Eh, porque hay una parte en que están todos los artículos que están catalogados como artículos buenos. Acá están. Y ustedes pueden, eh, más que nada, revisarlos, si es que quieren escribir sobre... Ya veamos, arte sobre arquitectura, y sobre este, el 10 del Down, Downing Street. Este está catalogado como artículo bueno porque lo sacamos de la parte de artículos buenos. Entonces pueden ver que tiene una imagen, tiene hasta las coordenadas de dónde está esto, eh, tiene todo su índice, como la, con la historia, con la casa, todo, todo, y hasta tiene, al final... Las referencias. ¿Ya? Y tiene muchas referencias. Tiene ¿eh? 93 referencias. Entonces todo esto, ustedes pueden decir, ya, yo voy a hacer quizás de alguna calle famosa, eh, no se me ocurre alguna, alguna acá, pero eh, pueden encontrar este mismo y decir, ya, este es un artículo bueno de una, del nombre de una calle famosa o de algo así. Entonces lo voy a ocupar como para poder eh, hacer mi propio artículo de la calle que yo quiero. Yo creo que esa es la mejor manera cuando después Carla les enseña a editar, eh, después sí. cuando estén en sus casas eh, solas y solos haciéndolo, guiarse por lo que han hecho otras y otros es la mejor manera de, de aprender. Entonces, sí. ¿podrías compartírselo después en el chat? para que puedan buscar artículos buenos y, y guiarse, obviamente, capaz que en este no van a llegar a 93 referencias, pero al menos no. la estructura van a poder eh, imitarla en el, en el buen sentido para así garantizarse una mejor recepción de la comunidad wikipedista de los artículos que ustedes hagan. Sí, si sí, al final la colaboración también es clave, eh, es muy difícil que uno solo logre hacer un artículo como el que acabamos de ver, que es algún artículo bueno, en verdad es muy difícil porque son muchos puntos de vista, o sea, son muchas cosas que quizás a nosotros eh, podamos decir, a ah, esta persona tiene que tener tanto, tanto, tanto, pero hay otra persona que diga, oye, pero te faltó esto, entonces, y decir, oh, efectivamente me faltó esto, pero la otra persona ya lo agregó, entonces esa colaboración eh, se logra, por esta comunidad de Wikipedia, y los artículos buenos también se logran por eso mismo. Y lo que les iba a contar un poco, antes de terminar eh, esta, esta primera parte, eh, es cómo moverse un poco en Wikipedia, ¿ya? Para que sepan más, más o menos dónde están las cosas. Esta es la página principal de Wikipedia. Cuando ustedes se metan, acá puede haber un artículo destacado, que siempre va cambiando, artículo bueno... De hecho, hay otro golpe de estado en Lituania, no tenía idea que había un golpe de estado en Lituania en 1926, <ríe> acabo de aprender algo, pero eh, con estos también dice, y artículo bueno, tiene el recurso del día, que puede ser una imagen, puede ser algún, eh, valga la redundancia, recurso, y eh, acá tienen todo lo que está como efemérides, fallecimientos, conmemoración y, y fiesta, y todo lo que está pasando como en estos días. Y acá arriba tienen su propio, su página de usuario. Si está en rojo, es porque no han creado su página de usuario. No es eh, algo imprescindible, no es algo que tengan que sí o sí usar, o sea, usar. Es simplemente que no, no está creada. Es la página, por decirlo como la portada, o sea, como su muro de Facebook, como su perfil de Facebook, por decirlo así, que tiene las cosas de ustedes. El mío que es una, estoy en la cuenta de Wikimedia Chile, o sea, de mía de Wikimedia Chile, básicamente dice, hola, soy Carla Toro, o sea, soy Carla, gestora de comunidad de Wikimedia Chile, y tengo enlazado como a Wikimedia Chile, eh, porque en verdad yo no necesito ponerle nada más, pero obviamente usuarios que llevan más tiempo eh, tienen sus páginas de usuario muy bien creadas y con muchas cosas para que uno pueda eh, aprender de ellos y todo eso. Eh, acá arriba está el taller de ustedes, que el taller es lo que vamos a ver la, la próxima semana, cómo utilizarlo. Y este es mi taller. Yo tengo acá eh, cosas que esto eh, no se me puede olvidar, porque está, eh, como si no, esto es una invitación que yo les hago de repente a algunos usuarios para las, los sábados de edición que hacemos en Wikipedia, o sea, Wikimedia Chile. Y obviamente no lo borro porque me sirve eh, siempre tener esta plantilla e ir, obviamente, eh, como actualizándola. Eh, y básicamente eso es lo que tienen que saber para poder ver en Wikipedia y para poder moverse por ahora en Wikipedia. ¿ya? Y creo que eso nomás era lo que les teníamos que contar por hoy, no me acuerdo si hay algo más. Sí, sí. Eh, para, me gustaría cerrar igual con, con lo que decía Carla de, de lo colaborativo, claro, uno sí. de repente ve estos artículos tan buenos eh, y obviamente eso no es obra de una sola persona y ahí está lo genial, o sea que, que, el, que Wikipedia y, y en tanto movimiento por la cultura libre eh, afirma esa idea de una inteligencia colectiva, o sea, las cosas son mejores eh, cuando se crean colectivamente y cuando se crean colaborativamente, entonces eh, los artículos que ustedes van a iniciar la próxima semana eh, no son propiedad de ustedes, eh, no van a quedar finalizados y eso es súper importante que lo sepan y a mi juicio es lo más bonito que tiene esto, o sea que ustedes dan un puntapié inicial porque van a, a crear artículos que no existían pero ese puntapié inicial va a formar parte de lo que llamamos una cadena interminable de conocimiento. O sea, puede que otra persona en otro territorio, por ejemplo en México, le interese el tema que ustedes iniciaron y edite y haga su propio aporte y así se va a ir construyendo ese artículo. Eh, así que eso, cerrar. Eh, bueno, obviamente que este es el momento para hacer preguntas porque... Eh, Lógicamente que nosotras en la semana también tenemos muchas otras cosas y, y el teletrabajo al parecer es más álgido que el trabajo normal, así que eh, para nosotras es mucho mejor que nos hagan preguntas ahora, eh, porque a veces si no cuesta estar como monitoreando entre claro. semana. Eh, la idea entonces sería que ustedes pudieran revisar eh, los links que les compartimos eh, y puedan entre hoy día y mañana anotarse con un artículo. En el, en el listado que, que les vamos a compartir, poniendo su nombre de usuario, eh, el artículo que van a escribir con el cual se comprometen, y así nosotras podemos darle un feedback eh, de si está bien, si es posible, si no es posible, y eh, recordarles que obviamente el artículo con el que se comprometan sea algo que les motive. O sea, acá tienen, si no me equivoco, la, la, la ventaja de que los artículos que van a escribir son libres, no, no están como asignados sí. previamente y eso es mucho mejor porque qué cosa más fome que empezar a hacer algo que a uno no no, uno lo no le gusta sí. Sí. así que motívense háganlo con algo que les interese eh, para que si sí, la próxima sesión entremos de lleno a enseñarles cómo se usa eh, cómo enlazar ahí el, el lenguaje virtual es súper importante o sea aprovechen de que esto es una enciclopedia virtual y que por lo tanto pueden poner enlaces, vincularlos a otros artículos, eh, poner imágenes, sí. o sea, un montón de cosas. Sí, yo les quería decir también que lo, los links que les pasamos de los artículos solicitados, los artículos que faltaban, que estaban en otras enciclopedias, pero no en Wikipedia, también eh, son ejemplos, es como un pozo de artículos, por decirlo así porque si a ustedes les gusta algún artículo que no está en Wikipedia, o que alguna vez buscaron y dijeron, oh, no está en Wikipedia, me gustaría que esto estuviera, eh, pueden preguntarnos a nosotros si tiene la relevancia para poder hacerlo, y, y anotarse con ese, o sea, no es necesario que se anoten con algún artículo que, que no está en esos links, ¿ya? por si acaso. Eh, simplemente, si es que les motiva otro artículo, eh, anótense en la lista, y nosotros les podemos decir si es que es relevante o no es relevante. Sí, y que ojalá le haya gustado esta, esta sesión. Ojalá no hayamos sido tan lateras <ríe> en la mañana. No, pero logramos hacerlo más didáctico. Guillermo, no Yo sé, sí. le, le agradezco mucho esta primera sesión. Está muy en línea con la asignatura, con lo que estamos haciendo nosotros. Eh, la asignatura se llama análisis de información documental. Y lo que he estado haciendo es, es como pasando de ayudándolos a ir desde el lenguaje más creativo hasta el lenguaje más formalizado, digamos, más formal. Entonces esto de la escritura bajo la regla de Wikipedia está en un término medio, porque después vamos a, a tener escritura de resúmenes, de resúmenes de artículos científicos, entonces eso requiere, tiene otro rigor. Digamos. Pero eh, el hecho de pasar por reglas de escritura como la de Wikipedia es justamente lo que nos lleva a, a tener esta experiencia. Así que súper bien, súper bien. Gracias. Ya, pues, quedamos atentas entonces a, la, a que vayan completando las listas de artículos. Sí, yo ahora se los voy a compartir eh, a Guillermo para que se los puedan pasar a los alumnos, para sí. que ahí se puedan eh, inscribir y podamos hacer un seguimiento y empezar a verlo. Sí, o sea, la, la próxima sesión sí que no, no puede llegar nadie sin su artículo, porque si no va a estar dando bote y... Y el próximo. Ay, me perdí en el día. Hoy día es. El próximo martes 16. El próximo martes <risas> van a estar todas y todos editando. Así que si es que no tienen artículo, no, no tiene tanto sentido. Claro. Sí. Tienen que tener definido el tema del artículo. Claro. ¿no? Sí. Perfecto. Eh, estamos bien. A las 9.45 el próximo martes, entonces, sí. va a ser la, la sesión. ¿Sí? Nosotras vamos a enviar el, el link de Zoom. Eh, esto va a quedar grabado Bueno, está siendo grabado eh, sí. Se los vamos a compartir Y eso, sí. que tengan una buena semana Y nos vemos el otro martes Sí, nos, nos vemos gracias, el otro ma. martes Gracias, chao. nos vemos Que estén bien, Muchas gracias